Hola gente, ¿qué tal? Yo soy la China Latina Y bienvenidos a un nuevo video No está Gio, pero Aquí está Serena Bye. Y miren este plato delicioso De comida que me ha preparado Es un plato vegetariano Alemán y es Spätzle, Spätzle. Es it's, it's the Pero es la vegetarian versión vegetariana Y lo probé Y está buenísimo Así que vamos a comer ahorita Nala Quieres ir afuera? Vamos afuera, Marley. Corre, corre. Ah, sí, encontró su pelota de. Acá deja sus juguetes, ella, ¿sí? porque siempre juega acá. Deja sus pelotas y todo. No sé si les he presentado, pero él es Marley. Es un bebé de 7 No, how old is he? Siete años y medio. Y él no es tan juguetón, así que las pocas veces que lo vemos jugar con Nala, que Nala está como que ahí nos emocionamos un montón porque él casi nunca corre Nala go play with Marley go go play with him <ríe> Nala es es es Nala <ríe> go get him go go get him <ríe> está protegiendo su su beca. Se le cayó la pelota a Nala Y tratando de quitarle en ese huecazo Que todo ese hueco lo hizo Marley Si algún día de noche nos quedamos ahí Uish, qué peligro Reclámale Grítale Uy, Nala, muévete pues Nala Ay, ay, ay Qué limpiecita estás Nalita Bueno, les cuento más o menos el plan de hoy Ahí está Nala la idea es, eh, vamos a ir a una tienda a buscar unos... Esos contenedores... transparentes para poder organizar la ropa de... Creo que no quieren salir porque Solena tiene una toalla. No creo que to. No quieren. No, no. ¡Ven Ahí está. Pero bueno, como estaba diciendo, entonces vamos a buscar eso. Y de ahí venimos a su casa y vamos a tratar de ordenar su cuarto, su closet porque ya tiene un montón de ropa. Eh, la semana pasada estuve acá y le ayudé a Nala a ordenarlo por color, pero también ella me dijo que tiene mucha ropa y que quiere como que regalar un poco, entonces dije bueno voy a regresar y te voy a ayudar a hacer eso, así que estoy emocionada de ver el antes y el después. Bueno, tenemos un problema, solo hay dos de estas. ¿Ah? Esa. Let me see. Porque este tiene como que es medio blanquito y yo quería algo transparente Bueno, tenemos una situación acá Solo tenemos dos de estas que es las que queremos porque son transparentes Y luego podemos comprar este también, que vienen cuatro Pero el problema es que es muy ancho, entonces si ponemos acá polos, camisetas No va a ser ideal porque se va a chorrear todo, no va, no va a aguantar Entonces vamos a ver si es que podemos hacer que todo entre aquí bueno, entonces al final Sabrina encontró Which one do you find? Okay, este es acá. Entonces vamos a usar esto para los polos y el grande para los pantalones. Así que ya decidimos porque Sabrina dice que necesita más de dos. que you need more than two. Sí. Ya la estoy este, animando a que esté más organizada. Está viendo también eso, que también está súper bueno. Perfecto. y tenemos todo. Y ya estamos acá en la casa y llegamos, Nala está super feliz. Y ahorita lo que vamos a hacer va a ser quitarle el precio a estas cosas para que pueda se vea bonito. Así que vamos a hacer eso y les recomendamos usar alcohol para que pueda salir. Bueno, bienvenidos al closet de Sarina. Vamos a empezar sacando todito y luego a depurar sus cosas. Empecemos. two weren't enough yeah you're right uh -huh. If you probably think. the four aren't enough i know that well but the thing is that we're gonna um the, like take some things out right yeah some right that's the idea right <laughs> right <laughs> Y toda esta es la ropa que hemos sacado para que vean la intensidad del asunto porque así no se ve mucho pero miren esto sí. so, la cama está ahí abajo y tiene yo creo que está, hay ropa doblada hay, yo creo que hay bastante pero wow toda una tienda eh oh you have a whole store here yeah. bueno no for sale for sale. No, no for sale oh no for sale y manos a la obra Mientras que Sabrina elige los polos, casacas, blusas con las que desea quedarse, yo estoy tratando de organizar su ropa por categorías, es decir, pantalones, shorts, ropa de deporte, para que estén en conjunto y pues ella pueda ver cuánto tiene de lo mismo, cuántos jeans tiene, cuántos shorts de correr y cosas así, y se le haga más fácil decir qué cosa quiere donar y qué no. Pues sí, I don't wear this one, but it reminds no me con Clarence. ¿Es so sentimental. Sí, yes, pero... you can keep that. Emotional attachment. That. attachment to that. That's perfect. You can keep that. But we don't have to hang that Sarina so. has three piles. Lo que está en el piso es lo keep. Keep. Okay, lo que se va a quedar. Esto no. no y esto tal vez. Y hay un pequeño pile aquí al costado, que esto tal vez para Claudia. <laughs> Así que Vamos a ver porque creo que ya ha abordado bastante ropa. Vamos a ver cómo, cómo acaba todo esto. No no, no. Faltan todos los pantalones. Estoy terminando de pasar los ganchos que no eran así blanquitos como este por ejemplo. Le estoy pasando ese tipo de ganchos para que todo se vea igual y bonito. Mientras que Sarina está doblando los polos y los estamos poniendo en estos que conseguimos en la tienda. Así que ahí va el progreso. <música> Oh, mm -hmm. my Ha tenido Serena mientras que yo terminaba a ordenar su closet. Ay, qué hermoso se ve. This looks much better, right? Yeah, it does. Qué hermoso. She good was job. actually right. It does look good. <laughs> you see? Awesome. Bueno, we're not done. No hemos terminado, but go check, see how you like it so far. Ahora vamos a ver Serena a ver oh, qué tal wow. le gusta. Oh tastes so good, Claudia, seriously. You like it? Yes, I do. Thank you. <laughs> You're welcome. Una pausa comercial y regresamos. Todo esto es lo que hemos sacado. Vamos a ir afuera porque Nala ya no aguanta. Adivinen dónde estamos. Regresamos a Marshalls porque Again. Again. again, again, Porque resulta que a Sabrina le gustó cómo se va viendo todo con los cajoncitos esos, así que dijo, no, hay que, hay que conseguir más para que entre todo. Así que vamos a ver si es que aún podemos encontrar dos más. Creo que es acá, ¿no? Oh, yeah. Uh -huh. Chicos, Gio me acaba de asustar horrible A las dos Y lo gracioso es que Sarina tiene en su celular una opción que si Como que Manda, aprieta tres veces el celular, manda una señal de SOS de emergencia, entonces su esposo la llama y dice, ¿Are you okay? que estás bien? Y, y así, porque le contó lo que pasó con Gio Y aparentemente el celular reconoció o mi grito, o ella de casualidad apretó, no sé, el celular y mandó una emergencia a él, a su esposo, su ubicación, un audio, un video, todo. Ay, amor, te pasaste, ¿ah? ¿eh? Okay. What's your idea. Right right? Mhm. Mm And I have all that space to put my purses. Oh yeah! That's awesome. You're right. I'm so excited. See? This is so nice. That's oh, I I know this is my favorite part with all my purses. See? ¿Sí? <laughs> Miren, chicos, esta es el final, el resultado. Hay espacio para sus carteras, acá está su ropa, ahora acá está todo lo que es Déjame mostrarles. Pantalones. Eh, cosas de deporte Shorts de deporte Y polos uh -huh. Y acá hay ¿qué, ¿Qué Polos Polos de colores, negros, grises Grises, blancos Y blancos, bueno grises Toda la ropa En la gama de colores también Trata, He tratado de ordenar así como que Los más, este, los de Manga o sin manga, luego manga corte Luego manga larga y acá está todo lo que es eh, invierno, casacas y sus carteras. Que antes las carteras estaban en una esquina y en el piso. Ya no, ahora están ahí hermosas. ¿Like it? ¿Like it? Yes, I like it. ¿Like it, Molly? Su colita. <ríe> <ríe> <ríe> Qué hermoso. Bye. Y toda la ropa que va a regalar y con su pelota y miren todos esos ganchos que antes les faltaba ganchos y ahora tienen exceso bueno chicos, les cuento que es un nuevo día ayer era súper tarde al final no grabé la despedida pero miren quién quiénes acá Serena está aquí y Molly ahí está Marley, ahí está Gio y ahí está Clarence por la primera vez. Bueno chicos, pero hasta el día de hoy, esperaros que les haya gustado. Y con nosotros será, hasta la próxima. ¡Chao!